De hecho, si se quisiera, porque hay un impedimento constitucional al Presidente de la República que tiene una aplicación llamada Danilo Medina, que es el párrafo, el famoso transitorio. párrafo transitorio. Es decir, que si tú lo ves desde el punto de vista de la Constitución, es eh, eh garantista y debe garantizar los derechos ciudadanos a cada quien entonces la constitución se establece y nosotros fuimos de los que participamos en esa modificación constitucional eh, parece ser que la misma constitución viola la constitución porque está violando un derecho ciudadano a un ciudadano que solamente él es excluido de participar en ese sentido eh, se puede manejar una modificación y se ha estado hablando bastante. Y juristas como Jotin Curry y Subero Hizo han manifestado públicamente que si Danilo eh, se interesa por, por un periodo más, eh, solamente tendría que modificar ese párrafo. Y cuando hablamos de Jotin Curry y hablamos de Subero Hizo, estamos hablando de dos connotados juristas que yo no creo que, que se le pueda cuestionar. ¿Usted está de acuerdo con que ese párrafo es discriminatorio? y que en base a, a lo que está haciendo el presidente se le debería dar otra oportunidad a continuar. Yo pienso, incluso yo estoy trabajando con el compañero Juan Temisto Clementá. Que dicho sea de paso soy, anunció sus aspiraciones. Yo soy de lo que estoy con, en ese proyecto, pero entiendo que si por la labor que ha realizado Danilo Medina, él pudiese o se le diera la oportunidad ya sea que la sociedad determine que debe seguir, yo creo que ha sido el presidente mejor valorado que hemos tenido en la historia republicana en la República Dominicana. Y creo que si va, eh, ganaría las elecciones sobre el 60%, porque goza de una aceptación extraordinaria, ha sido un gran transformador y es un hombre eh, 24-7.